Hola, ¿qué tal? Soy Xavi que Bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Seguimos con el Junior Eurovision. Vamos con mi canción favorita para ganar el Junior Eurovision de 2023, Irlanda, con Sophie Lennon, Solas. Una canción tremenda, súper bonita. Lo hizo tan, tan bien. Debería de haber ganado, sin duda. Me alegro de su cuarta posición, pero esto era para ganar. Muy, muy bonita. Bueno, pues... Vamos a ir con Sophie Lennon, vamos a recordar esta actuación de ayer de Irlanda. Wow. ¡Qué bonito que canta, de verdad! ¡Cómo interpreta! ¡O sea, que es que son niños! La piel de gallina, de verdad, qué bonito. Bueno, esta parte con la tormenta preciosa Aquí, aquí se le fue un poquito. Ella misma puso una cara de sorpresa. Pero bueno, arreglado. <risa> Tú sé que eres nuestra light, o sea, nuestra luz. ¡Oh my God! ¡Qué bonito canta Sophie Lennon! De verdad. O sea, enviad algo así al la Eurovisión de adultos. ¡Qué preciosidad de composición, de canción, de voz! ¡Qué precioso! Esto era para ganar, sin duda, sin duda. A pesar de este pequeñito fallo, que incluso ella puso una cara de sorpresa. Bueno, mi hermana que, que estaba al lado mío, nos miramos los dos... Pero bueno, lo arregló al instante Al instante estaba arreglado Y bueno, es que preciosa la actuación La puesta en escena mmm, Las pantallas Bueno, qué brutalidad Cuando viene la tormenta Me encanta Me encanta, me encanta esta actuación de Irlanda De verdad De 10, de 10 Para mí mis ganadores Y sigo diciéndolo Para mí erais mis ganadores Muy bien, Sophie Lennon de Irlanda consolas, pues nada este ha sido el vídeo de la actuación de ayer de la final del Junior Eurovision de 2022 si os ha gustado el vídeo no olvidéis de darle like, suscribiros, nos vemos